Cocreate, sirve. Despierta el poder de tus virtudes. Alimentación Real con Diego Gaitán. Bienvenidos a este segundo episodio a todos mis amigos ketos y a los que no son ketos también. En este episodio vamos a hablar de alimentación cetogénica, que es cómo funciona y cómo la puedes aplicar correctamente. ¿Qué es la alimentación cetogénica? La alimentación cetogénica es una alimentación donde vamos a consumir más proteínas, más grasas saludables y vamos a restringir el consumo de carbohidratos. Esto se debe a que vamos a tratar de llegar a la cetosis nutricional. ¿Y qué es la cetosis nutricional? Es cuando nuestro hígado crea una molécula que se llama betidroxibutirato, a la cual esa molécula es la encargada de utilizar la grasa como energía. Tanto la grasa que tenemos almacenada en nuestro cuerpo por el exceso de carbohidratos, como las grasas que estamos consumiendo. De esta manera vas a bajar de peso saludablemente y lo más importante, vas a recuperar tu metabolismo dañado. Para entrar en cetosis es muy fácil, tenemos que comer menos de 40-50 gramos de carbohidratos por día. Y dónde van a estar esos carbohidratos en las verduras y en los frutos secos. Por eso, como te dije anteriormente, esta alimentación se basa en el consumo de proteínas que son de origen animal, tanto vaca, cerdo, pescado, pollo, huevos y grasas saludables, aceite de coco, aceite de oliva, manteca, crema, quesos y frutos secos. Como estos alimentos son bajos en carbohidratos y más propensos a tener proteínas y grasas, podemos comer tranquilamente. Eso sí, no se comen ningún tipo de alimento, ya sea cereal, legumbres, harinas o azúcares. Esta alimentación tiene algo increíble. Cuando uno restringe los carbohidratos y empieza su hígado a crear cetonas, que es la molécula beta-hidroxibutirato, vamos a generar un un exceso de energía ya que nuestra fuente principal va a salir de nuestra grasa y vamos a tener más energía tanto para nuestro cuerpo como para nuestro cerebro además las cetonas son antiinflamatorias vamos a tener una desintoxicación de azúcar en nuestra sangre bajando los niveles de glucosa e insulina también de hormonas como leptina y grelina por eso nos vamos a sentir con más energía más autoestima vamos a bajar de peso, vamos a sentirnos como que estamos haciendo algo increíble para nosotros y simplemente cambiando tu manera de comer. La cetosis nutricional es cuando nosotros mantenemos el protocolo de restringir esos carbohidratos más o menos por 3 o 4 semanas. Cuando ya llegamos a eso, nuestro cuerpo, nuestro organismo va a estar adaptado a trabajar con cetonas porque tenemos que entender que venimos Toda la vida comiendo excesos de carbohidratos, excesos de glucosa. Y nuestro organismo nunca trabajó con cetonas. Por eso le tenemos que dar un tiempo de adaptación para que esas cetonas empiecen a funcionar. Tanto para nuestros músculos, para nuestros órganos y lo más importante, para nuestro cerebro. Por eso decimos cetoadaptación. A partir del segundo mes vamos a estar cetoadaptados para trabajar correctamente con esa energía primordial esta alimentación es para todo tipo de personas porque nosotros ya nacemos con cetonas en la sangre lo que pasa que a partir de que nos dan la papilla la leche que no es materna o alguna comida que no es real salimos de cetosis y empezamos a funcionar con glucosa e insulina pero yo siempre recomiendo que hagas chequeos cada seis meses con tu médico de confianza para que veas si están todos los valores normales. Pero sí, esta alimentación la puede hacer cualquier tipo de personas porque vamos a comer alimentos reales y vas a dejar lo que te viene haciendo mal: harinas, azúcares y alimentos procesados. Y no nos olvidemos de las grasas trans o los aceites vegetales, que eso sí son dañinos para nuestra salud porque tienen excesos de omega-6 que son inflamatorios y se oxidan en nuestras arterias. Y y nos dan serios problemas de salud. Por eso una alimentación real es hacer una alimentación consciente. Bueno, muchas gracias por estar en este capítulo. Espero que te haya servido para sacarte dudas acerca de la alimentación cetogénica y te espero en el próximo episodio donde vamos a hablar del ayuno intervindente. Así que muchas gracias a todos mis amigos Ketos y a los que todavía no son Ketos también.